Una de las cosas que, que suele pasar mucho es que la gente dice, bueno, inteligencia artificial, no, eso para qué, eso no lo voy a terminar usando, eh, pero no sé, yo tengo un, un OLED V6 que uso y quiero mucho y me he dado cuenta que a nivel de sonido y también de video hay diferencias, o sea, la inteligencia artificial ayuda o Muy es pronto. solo, por así decirlo, una impresión mía. La inteligencia artificial tiene tres caminos para resumirlo al consumidor. Uno, la interacción con el dispositivo. Entonces, en la interacción con el dispositivo hay distintos niveles de inteligencia, eh, como distintos IQs, por decirlo de alguna manera. Entonces, entre más natural y más suave es la interacción con el dispositivo, pues obviamente más avanzada es la inteligencia artificial del dispositivo. Esa es una parte. La segunda parte, es todo lo que está enfocado al, al core value de, de un televisor, o sea, lo básico. Cuando uno compra un televisor, ¿qué es lo que quiere ver? Televisión. Eh, ya que empiezas a aumentarle cosas y a ponerle y demás, pues obviamente eh, necesitas cosas muy específicas. ¿Y a qué va esto? Es como cuando tú armas el combo completo. ¿Mm? Entonces tú tienes el main, o sea, el plato fuerte, tienes el el acompañamiento y tienes la bebida. Todo eso hace que sea como tu, tu almuerzo y el postrecito. Cuando tú tienes todo eso, tienes el almuerzo. Entonces se une inteligencia artificial, se unen eh, la compatibilidad con contenidos premium de audio y de video, como Dolby Vision y Dolby Atmos, y se unen con el tipo de pantalla. Eh, hay televisores que tienen Dolby Vision y Dolby Atmos, como el caso de NanoCell, que es una de nuestras líneas premium en tecnología LED. sin embargo lo vas a ver, eh, la manera en que el procesador se une con el tipo de pantalla que tiene un control de luz pixel por píxel en el OLED, hacen que se vea superior la imagen en el OLED. Entonces, eh, ¿qué es importante con la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial básicamente coge todos los elementos que tenga tu dispositivo, tipo de pantalla, compatibilidad con contenidos, velocidad del procesador, los une y te asma como, el, como la comida perfecta. Este. Entonces, eh, es básicamente eso, la inteligencia artificial potencia la manera en que tú actúas con el producto, la, la inteligencia artificial está detrás del huevo eh, 6.0 para hacerte las recomendaciones y que fuera de que la interfaz cambió, pues cambió completamente, eh, si tú miras la interfaz y si la comparas con, con el Osolet que tenías antes, eh, básicamente tú tienes una un poco más personalizada y enfocada a contenido. Además de que cambió, pues obviamente lo que aquí te, te debe recomendar, eh, se está recomendando esto porque está nuevo, pero eh, empieza a recomendarte cosas eh, acorde a lo que vas consumiendo. Entonces, ¿a qué se resume la inteligencia artificial? A la manera en que tú potencias, cómo consumes el contenido, eh, potencia la imagen eh, y se une con estos formatos especiales tanto en entretenimiento como en videojuegos, para que tú puedas ver eh, contenido de la mejor manera. Un ejemplo de estos es eh, cuando tú entras a Netflix, por ejemplo, y tú buscas contenido con Dolby Vision o Dolby Atmos. Eh, veamos uno de los que tiene este tipo de contenido. Y cuando lo ves en un, en un OLED, pues lo vas a ver muy diferente a como tú lo ves en cualquier otro eh, dispositivo. Esta es una de las series que muestra realmente cuál es la gran diferencia y aquí vemos cómo es compatible con Dolby Atmos, está obvio en formato 4K eh, y empiezas a ver como muchísimos detalles acerca de, de Café, cómo puede... Ahí es importante también aclarar que la, la suscripción... Importa, ¿no? Porque si, si uno claro. no tiene acceso a, a contenido en 4K, pues seguramente claro. no va a haber la diferencia. En el caso de Netflix, eh, obvio, tú tienes, eh, eh, pagas por contenido, pero imagínate que tú pagues por tener eh, la mejor suscripción en Netflix y pagues por 4K con Dolby Vision, Dolby Atmos, y tu dispositivo no tenga Dolby Vision ni Dolby Atmos, entonces pierdes gran parte de la experiencia en entretenimiento. <tose>